Hola, soy Pipo López y me hace muchísima ilusión ser un Black Hero. Bueno, eh, eh, yo la música no quiero pecar de optimista, pero yo la veo bien. Es, es cierto que respecto a las compañías de discos, todo esto está, todo esto está cambiando, ya no es como antes. Allá, antes había un montón de compañías de discos, había, había bastante salida a la hora de, de grabar, es cierto. Pero también es cierto que ahora mismo estamos viendo otro momento. Ahora, tenemos internet internet es eh, el, eh, el gran apoyo para el artista donde donde se puede expresar yo he visto la cantidad de artistas pintores actores eh, músicos raperos o a sea, todos o sea, eh, eh, todo a través de, lo, de, de de internet es el sitio donde la gente se puede expresar eso antes era inviable eso antes tenías que pasar por un filtro y si le pasabas bien bueno eso era lo famoso es decir, va a ir, un representante va a ir a, ver, a veros a, a, a un concierto, y estábamos todos, pues eso, cagados de miedo, ¿no? Eh, era la única oportunidad, que un representante te viera, que le gustaras, que luego te grabaran una maqueta, que si la maqueta estaba bien, ya hablaban con el productor, te llevaban a la compañía de discos, bueno, bueno, era, era, eso era muy difícil que te pasara. Y ahora no, tú ahora tienes un proyecto y lo sacas a través de la red. Entonces soy un defensor de Internet, de YouTube, sobre todo, porque eh, tienes, tienes la posibilidad de llegar a la gente. Hay gente que, que de repente cuelgan un vídeo y tienen dos millones de, de, de visitas. Eso me parece increíble. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra con 14 años. ...y de ahí ya, para adelante o sea, ya me di cuenta que eh, lo mío iba a ser la música... ...y eh, empecé a tocar ya con grupos, con 16 años ya hice mi primer grupo... ...que se llama Abache, eh, hicimos el festi eh, hacíamos festivales... ...y bueno, ya me empecé a introducir en la música... ...mi primer trabajo lo hice ya con 20 años, con Javier Batanero... Eh, desde aquí que me dio, mi, me, dio mi, me dio mi primera oportunidad y desde ahí ya ya no paré ya fue pues, un montón de artistas un montón de trabajos discos he trabajado en televisión y ya bueno pues eh, eh, al final he terminado después de tantos años de gira y hacer cosas al final he terminado montando mi propia escuela eh, y así también estaba un poco cansado de viajar me tira muchos años viajando ...y el mero hecho de, de no ver a, pues, a la familia, a los hijos crecer, que tal... ...pues eso ya me estaba echando un poco para atrás... ...y montar la escuela, montar la escuela para seguir en la música... ...lo que pasa que lo que no me podía imaginar es que me iba a gustar tanto enseñar... ...la verdad es que es una sorpresa tremenda... ...y ahora pues nada, estoy con la escuela, este es mi proyecto... ...esta es eh, mi, nueva, mi nueva etapa y muy ilusionado con ello... O sea, ¿Por qué la profesión de un músico no está tan valorada como debería? Bien. Creo que hay bastante intrusismo. Sobre todo, falta de respeto. ¿no? Eh, un músico es un señor que se ha matado a estudiar. Pues igual que un arquitecto. igual eh, De verdad que un músico estudia ocho horas diarias, es un, su trabajo la, la gente que se mata yo, yo lo veo, yo lo he vivido porque yo también lo he hecho ¿no? que, que de repente alguien se cuelgue una guitarra diga que mola mucho y, y ya se sienta músico me parece muy bien, porque cada claro, uno no podemos sentir como queremos ¿no? pero claro, es cierto que eso está proyectando una imagen ¿no? y, claro, una imagen poco seria al final tú ves a un señor abogado y le llamas señor abogado ...ves pues a un señor ingeniero... ...señor ingeniero... ...ves pues a un músico... ¿eh? ¿qué pasa?... ...toca la guitarra, ¿no?... ...pero tú vives de eso... ...cuántas veces me lo han dicho... ...bien, pues quiero decir que no... ...que un señor que está ahí... ...tocando y tocando en sitios potentes... ...es porque se ha matado a estudiar... ...pero no cinco horitas... ...ni cuatro... ...no, no, no... ...se ha matado a estudiar... ...muchos años... ...muchas horas diarias... ...y de hecho, esta profesión músico, es curioso porque eh, yo la, la equipara igual que a los cirujanos a los médicos estos que tienen que hacer operaciones complicadas ¿no? porque un músico si deja de tocar una semana lo nota, yo dejo de tocar una semana y lo noto ni que decir un mes si yo dejo de tocar la guitarra un mes me vengo abajo o sea, qué profesión te obliga a estar constantemente con el instrumento practicando todos los días de tu vida. ¡Qué profesión! Luego, entonces, me da un poco de rabia que no. que, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero que, que no sea una profesión eh, respetada. Con respecto a, a los niveles, a los niveles de, de los músicos, de los amateurs, de, vamos a ver, son como distintas fases. Yo entiendo que tú puedes tener la afición La afición de tocar un instrumento Y con eso, está, si, tu, si, tu, si tu deseo es ese, eso está bien Por ejemplo, te metes en internet Te ves un montón de tutoriales, te sacas un montón de solos Y eso, para eso está genial Lo que pasa que sí es cierto Que si quieres acceder al mundo de los profesionales Ahí sí te tienes que esforzar o sea, No hay... No hay otra. Tienes que estudiar y hay que estudiar con gente cuanto más potente, mejor. Porque eso va a hacer que luego, a lo largo de los años, como músico, te va a ayudar a mantenerte. O sea, no es igual estar con 20 años, con tu guitarra colgada, con, con cara de malote, haciendo un ponteo, ¿no? Que con 30 años ya haciendo trabajos serios donde se mueve un dinero y donde se mueve una responsabilidad, ¿no? Entonces, para entrar a ese mundo, desde luego, tienes que estar preparado. Luego, sí es cierto que lo bueno que tiene todo esto es que con los años es, vas adquiriendo como experiencias, ¿no? Tanto las teóricas, las que te han servido para avanzar en la música, porque necesitas de esa teoría... Como, ...como luego la práctica, ¿no?... súbita al escenario y toca... ...que eso de verdad, eso es que es así... Es, es, ...hay que subirse y tocar... ¿no? El, ...y el señor batería... ...marca la, cla, la claqueta y ahí... ...todos a una, ¿no?... ...y esa es la verdad, esa es la verdad... ...entonces... ...si sí es cierto que con los años... ...uno adquiere... ...esa experiencia... ...entonces... Creo que, por ejemplo, en mi caso ha sido bueno en el sentido de que me he formado con muy buenos maestros, pero luego también es cierto que, claro, que me he visto en situaciones muy difíciles en las que, que la teoría era teoría y que, amigo mío, no funcionaba, ¿no? Y tú mismo vas llegando a conclusiones, vas quitándole capas a la cebolla, vas matizando ciertas informaciones y eso es como un tesoro, ¿no? Esas experiencias que tú has vivido como músico te las guardas y son para ti como un tesoro. Yo, por ejemplo, a la hora de enseñar a mis alumnos, lo tengo en cuenta y les digo: mira, a mí yo recuerdo esto y aquí aquí no funcionaba esto, funciona esto. Y claro, eso es lo importante, ¿no? que, que al final las personas que han estudiado, se han formado, han vivido de la música, han estado como profesionales. En, en mi caso, por ejemplo, que ya te retiras de los escenarios y te dedicas a enseñar todo eso, tienes como la obligación de contarlo, ¿no? de decirlo, de decir, mira, esto, esto funciona, esto funciona no siempre. ¿sabes? Y creo que, eso, creo que eso es importante.